Eh, supongo que ¿Sí, has venido ¿sí, a la charla de blockchain ¿sí, y Bitcoin ¿sí, con Cash si no estáis confundidos eh, que ¿sí, yo creo que, que puede ser, ser la moneda del futuro, futuro. Eh, soy Javier Ortega Conde de, bueno, Trabajo, tengo una empresa que se llama Meta Universidad, que hacemos servicios para formación online es decir, probemos a alguien que quiera hacer un curso online pues todo lo necesario para que pueda eh, convertir su curso presencial o convertir los materiales en un curso que pueda impartirse por internet eh, ...ahí está mi dirección de Twitter... ...y luego pues un patrocinar un poco de este evento... ...es el fondo de Bitcoin Cash, el Bitcoin Cash Fund... ...que ahí está su página web... Eh, ...entonces eh, voy a empezar con los agradecimientos... ...porque tengo material aquí que igual puede estar cinco horas... Entonces, entonces he decidido primero hacer una parte, lo principal, después vamos a hacer la parte de práctica de taller y después, pues lo que de tiempo, tengo más contenido. Y entonces para empezar voy a hacer los agradecimientos de la licencia, lo pongo aquí, a Bitcoin por, por, bueno, pues el patrocinio que nos ha dado algo, de dinerito para, para dar a la gente. A ha Bitcoin.com que ha aportado unas pegatinas y por supuesto la Oscar Encounter que, que nos permite hacer el evento. Y bueno, la licencia de la charla pues permite que se pueda re reaprovechar y usar para hacer otros otros contenidos basándose en ella. Entonces por eso lo pongo ahí, que es la licencia Creative Commons. Eh, una cosa que hay es que el Bitcoin Cash Fund está patrocinando eh, que se hagan eh, meetups, encuentros, por todo el planeta. Y en los últimos meses han, hay ya más de ciento y pico eventos. Y próximamente, como pongo ahí en septiembre, eh, bueno, espero que en septiembre, si sí, igual no nos retrasamos, pero bueno, la idea es en septiembre hacer uno en Bilbao. Y, y ahí pongo el grupo de Telegram, BCH Vizcaya, para quien esté interesado, pues se puede apuntar y allí informaremos. También enviaré eh, el PDF y el, el, bueno, el, el, el logo en presentation de, de esta charla para si alguien quiere reutilizarlos o verlos. Entonces, para empezar, eh, sobre, de hablar de Bitcoin, pues empezamos con el título del de paper, el white paper, el documento científico que, que lo define. Que, de, que se titula Bitcoin, un sistema, bueno, Bitcoin, el peer-to-peer -peer electronic assistant, que en castellano es eh, Bitcoin, un sistema de dinero efectivo electrónico peer-to-peer. -peer. El firmante de ese white paper es un tal Satoshi Nakamoto, que eh, no es una persona real, aunque al principio se creía que sí. Eh, y de hecho se encontró a un japonés llamado Satoshi Nakamoto y toda la prensa fue allí a entrevistarla a ver si era él y él dijo que no, no tenía ni idea de qué era eso del Bitcoin eh, se cree por textos que hay antiguos y demás que podría ser no una persona sino un equipo de tres personas o en principio que, lo que se cree más probable es que sean tres personas y luego hay todo tipo de conjeturas sobre quiénes podrían ser o quiénes no eh, en cierta medida eh, parece que el interés del creador era ser anónimo para que no hubiera una persona a, la que, a por la que ir o a la que investigar o a la que intentar influir para hacer modificar algo de esto. Entonces para empezar a hablar de dinero electrónico vamos a empezar a hablar de, del dinero. ¿Qué es el dinero? ...el dinero es un acuerdo entre entre las partes, eh, bueno, entre las partes que lo usan... ...de algo que tiene valor para hacer intercambios... ...originalmente pues hacíamos trueque en nuestra historia... Eh, ...después empezamos a usar elementos de cambio... ...en vez de cambiar una vaca por cinco gallinas... ...o que era muy difícil establecer las medidas... Eh, ...pues se creó una moneda de cambio... Eh, ...que fuera común a todo el mundo... ...y antiguamente se llegó a usar la sal... ...que de ahí deriva de hecho la palabra salario de que se, se entregaban eh, eh, bueno pues eh, sal como pago en gramos eh, después empezaron a utilizar eh, metales por si algo que se le podía dar forma en barras de metal, de hecho no, no hablo de monedas todavía, barras de metal, trozos de metal por si algo que era eh, bueno pues más fácil de manejar y que se, sobre todo que se deterioraba menos porque la sal se podía deteriorar y un metal se deteriora más difícilmente ...de entre los, los metales, metales... ...como el oro, oro se, empezó se empezó a usar, se usar en joyería... ...y tenía ya un valor de por sí... Que, ...que era apreciado para las joyas... ...porque era un metal bonito, brillante... ...fácil de... de trabajar con él... ...pues empezó a usarse eh, el oro... ...en pepitas, en granos, en trozos... ...como moneda de cambio... ...después pasamos a monedas de oro, monedas de plata... ...y después llega la época de... ...usar ya monedas que realmente no tienen un valor... ...lo que se llama intrínseco... ...no tienen un valor en sí... ...aunque el valor sigue siendo en cualquier caso subjetivo a, a nuestra apreciación... Eh, ...y empezamos a usar lo que sea el papel moneda, billetes y monedas... ...que pone que vale 50 euros, pero obviamente ese papel no vale 50 euros... y si se rompe, adiós, pierde todo su valor. Y eh, la idea es que pues, el futuro podría ser monedas ya... ...bueno, el, el papel moneda eh, actualmente ya hay muchos movimientos de, de monedas, euros y dólares... En, ...entre ordenadores... ...entre los bancos que hacen movimientos o inversiones... ...que se hacen movimientos electrónicamente... ...que papel, moneda real en nuestros bolsillos, mucho más... ...entonces el siguiente paso natural obviamente es ya... ...que todo el dinero sea, sea totalmente eh, digital... ...y que no haya un soporte físico de por sí... ...entonces aquí tenemos una comparación de... de las características del oro... ...el, el dinero efectivo, el euro... ...y las criptomonedas, como puede ser Bitcoin. Bitcoin. Eh, tenemos aquí la propiedad es fungible, es intercambiable... ...todos son altos, pero por ejemplo desgastable... ...pues los papeles de los billetes si se desgastan y pierden valor... ...el oro en principio es más resistente, aunque es blando y también... Eh, ya, ...ya pasó en este país hace muchos siglos que rascaban las monedas... ...para quitar unos gramitos y robar así un poco... ...al pagar con monedas que realmente pesaban menos de lo que debían de oro... Eh, bueno, luego portabilidad, la, la posibilidad de llevarlo, lo más complejo de llevar, las monedas más sencillo, la durabilidad, divisibilidad, la seguridad, eh, en el caso de criptomonedas se utiliza criptografía fuerte para evitar que se puedan robar, obviamente, como en todos los sistemas, el mayor fallo suele ser el usuario, si el usuario le engañan, obviamente le pueden robar lo que sea, pero en principio eh, la criptografía... Eh, eh, ...protege la seguridad y a futuro siempre sería... Pues, ...se habla que los ordenadores cuánticos quizás en un futuro... ...podrían romper la criptografía actual... ...pero bueno, en ese caso también... ...estamos ya años por delante en ese sentido... Eh, ...y siempre se podría cambiar un algoritmo mejor... ...para evitar futuros problemas, si acaso. Eh, luego la escasez, que es algo que da valor... ...el oro tiene una escasez moderada, pues porque se... ...se mina y aparece más a veces de repente y hace que baje su valor o suba, depende... Eh, ...y el dinero en efectivo, el euro, no es tan escaso como creemos... ...porque los bancos centrales cuando quieren eh, crean dinero de la nada... ...o incluso los bancos normales de a pie de calle dan créditos con dinero que realmente no tienen... cogen ...tienen 100 millones de euros de los depositantes y prestan 200 millones... Sí, como toda la gente pida el dinero que, que tenía guardado en el banco, luego el dinero no está, porque lo tienen todo prestado y demás. Y eh, pues luego el tema de que sea soberano, eh, que en eso soberano es que al final lo respalda el gobierno. Obviamente las criptomonedas, a menos de momento, lo, bueno, algún gobierno está planeándose respaldarlo y que sea aprobado como moneda dentro del país, pero en principio no tiene el respaldo del gobierno, claro luego centralizado, que no se pueda, que no lo maneje una sola persona, un solo ente o unos pocos entes, que en este caso del euro pues serían las bancas o, o los gobiernos y el tema que sea inteligente y programable es eh, porque eh, ya que tenemos un soporte totalmente informatizado para una moneda digital eh, se puede hacer lo que se llama smart contracts contratos inteligentes que permiten hacer operaciones automáticas como por ejemplo eh, establecer que en una operación si el dueño de las criptomonedas muere que automáticamente las hereden tales otras personas y se envían automáticamente en las direcciones de forma que se puede hacer una herencia en cierta manera automatizada de, de esas monedas o incluso bueno incluso poner anotar otros valores en eh, otras, cosas que, ...otras propiedades que tenga la persona... ...para establecer ahí todo, todo el tema de la herencia Entonces lo que decía del, del euro... ...podemos fijarnos del Banco Central Europeo... ...cuando... ...esta es la cantidad de dinero existente en euros... ...y vemos que no para de aumentar y aumentar... ...porque los, el, el Banco Central Europeo no para de... ...imprimir dinero físico... ...o dar dinero electrónico a los bancos... ...ahora, para el tema de rescatarles... ...o darles préstamos de dinero que ni siquiera existe... ...para poder salvarles y que no se hunda toda la banca europea... ...porque está fastidiada. Entonces vemos que además la curva de, de aumento de dinero es brutal... ...esto lo que ocurre, lo que provoca es que claro, si hay más dinero disponible en el mercado... ...las cosas tienden a subir de precio, lo que se llama la inflación. Con lo que, al fin y al cabo, esto es una estafa a toda la población... ...en cierta manera porque se crea dinero eh, que se da a unos pocos a los bancos concretamente no a todo el mundo por igual con lo que nuestro poder adquisitivo baja porque los precios tienden a subir en general y, nuestro poder, y el dinero que tenemos nosotros vale para menos, llega para menos que esto bueno, ahora lo saben muy bien ahora lo, todos los jubilados con las pensiones que les suben el, sube el IPC el 1,5% los precios suben el 1,5% y les sube las pensiones un 0,7% con lo que el dinero les llega para un poco menos y año a año, eso, ese poquito se va acumulando y afecta, claro y esto es un caso curioso que es eh, bueno eh, se habían hecho eh, intercambios de bitcoins de criptomonedas por foros y demás entre personas, pero eh, la primera compra se hizo en 2010, que lo hizo Lazo Hange, compró eh, dos pizzas por 10.000 eh, bitcoins. En aquel momento cada bitcoin costaba 0,0003 dólares. Es decir, las dos pizzas costaron eh, unos 30 dólares, pero a precio actual del Bitcoin, pues valdrían unos cuantos decenas de millones de euros. Y ahí está, bueno, el mensaje en el que pregunta a ver si alguien puede traerle, sea una tienda o, o alguien que las compre y luego se las revenda, si alguien le, le traería dos pizzas por 10.000 bitcoins, que los quiero en un foro, y al de unos días lo he conseguido. Desde entonces se hace la tontería que he puesto aquí a la derecha, abajo... Eh, ...de el día de, bueno, como lo ponía aquí, Bitcoin, Bitcoin Pizza Day, Day, el día de las pizzas de Bitcoin. En conmemoración de eso, pues intentar comprar en tu ciudad unas pizzas con, con criptomonedas. Y luego la gente puso fotos a Twitter de cómo las ha pagado con criptomonedas y demás. ¿Cuáles son las ventajas que tiene Bitcoin Cash como, como moneda? la libertad, que es un dinero electrónico sin intermediarios, no hay un banco o un gobierno que lo controle o que pueda que pueda eh, eh, que pueda congelarte la cuenta bancaria tú tienes el control sobre tus, tus cuentas, tus direcciones no tienes tus Bitcoin Cash eh, y no te lo pueden controlar, eso no te pueden quitar los fondos o pararlos eh, bueno, luego eh, el tema de darle otros usos, como por ejemplo, aquí habla de JoyStream, Stream, un cliente de BitTorrent, que paga una recompensa en Bitcoin Cash por, por compartir archivos con los demás. Eh, Jours, que es una red social eh, donde con votos positivos se dan unos pequeños donativos como incentivo al que ha puesto un artículo interesante. O Memo, que es un, una alternativa a Twitter, en el que por una mínima comisión se puede publicar, y lo que publicas queda... Eh, escrito en la blockchain de Bitcoin Cash... ...para siempre... ...bueno y eso, lo que he dicho antes también... ...que no se puede crear dinero de placer... ...porque está controlado cuánto de dinero... ...cuánto Bitcoin Cash existe y cuánto... ...y, y cuánto va a estirar... No, no, ...no puede alguien... ...falsificarlo y crear dinero a nada... ...y bueno y luego en general... ...pues rápido, fiable, tiene comisiones bajas... ...importante... Eh, ...sencillo de usar... ...estable y seguro ventajas estratégicas para negocios que quieran usarlo es rápido y fiable, se reciben las extracciones instantáneamente, luego se confirman cada, cada unos cuantos minutos eh, es equible los comercios pagan, no pagan comisiones la paga el usuario pero es una comisión mínima para que no suponga un problema mínima hablamos de inferior al céntimo de, de dólar, da igual la cantidad que se, que se pague y la idea es que siempre sea inferior al céntimo de dólar o que con mucho llegue al céntimo de dólar, vamos. Eh, las acciones son irreversibles, cosa que con tarjetas de crédito, pues el que tenga un comercio labor ha podido pasar que le hacen un pago, lo, lo anulan con la tarjeta de crédito y luego es un lío eh, para recuperar si se puede eh, el dinero o el producto. Hay estafas, de hecho, con tarjetas de crédito pagando, luego la anulas y adiós. Eh, bueno, y luego que el Bitcoin Cash Fund, eh, pues como está, es, una, es una, un fondo creado con donaciones para eh, incentivar el uso de Bitcoin Cash en el planeta, eh, pues bueno, eh, hace publicidad gratuitamente a los negocios que se animen a, a usarlo, porque obviamente eso eh, facilita la posibilidad de usarlo como moneda. ...y luego obviamente los negocios que la adapten... ...pues serán los primeros en, en usarlo... ...y eso pues bueno, de cierta manera es una ventaja competitiva... ...de dar más posibilidades de al cliente... cómo quiere pagar o, o, o qué hacer... ...y la gente pues bueno, que le guste este tema... ...pues igual tiene preferencia por ir a un comercio... ...que le acepte esta moneda en vez de, en vez de euros... Eh, ...los negocios pueden usar... Eh, ...una simple aplicación de cartera o de ordenador... ...para recibir los cobros... ...o también, también pueden usar portadores de pago... ...que les dan algunas cosas adicionales... ...más información... Más información. ...y también, eh, pues por ejemplo... ...hay negocios que les preocupa... ...que claro, no quieren... ...quieren dar posibilidad de que los clientes... ...paguen con Bitcoin Cash, con una criptomoneda... ...pero no quieren meterse en el lío de que... Es, ...que como es, es una moneda muy volátil... ...que sube y baja mucho en la bolsa... ...porque la gente especula con ella... ...entonces con los portadores de pago lo que hacen... ...es que acaban una comisión que es menor que la que cobran los los servicios de tarjeta de crédito a las tiendas eh, te cambie lo que tu moneda a la parte que quieras de criatura, puede ser todo, puede ser una parte a euros o a dólares para que el comercio pueda estar tranquilo y no, no dependa de las fluctuaciones de, de la moneda porque ahora pues como es algo relativamente nuevo eh, todavía le afecta mucho la especulación, con el tiempo pues las fluctuaciones de, de, del precio de la moneda irán bajando según se vaya eh, usando por más gente y entonces la especulación suponga menos movimiento dentro de todo lo que hay ¿cuántas criptomonedas hay? Eh, bueno, aparte, igual ahora que me doy cuenta me he dejado igual de contar un poco bueno, pues lo digo ahora Eh, bueno, criptomonedas, la primera que surgió es Bitcoin, que el paper no se he dicho antes ponía que era, se hizo a finales de 2008 y la moneda empezó a funcionar en 2009. Eh, al principio pues no la conocía nadie, usaba poca gente, lo usaban cuatro frikis y lo, lo trabajan con ellos cuatro frikis pero luego se fue haciendo más popular y empezaron a surgir también eh, pues otras criptomonedas que hacían cosas parecidas, basando en el mismo sistema o con otros sistemas, como puede ser Ethereum, que es la que más se usa la reina de los contratos inteligentes ahora mismo, aunque hay otras que también están usando, empezando a usar contratos inteligentes, como Neo o como Bitcoin Cash, que están empezando a incorporar ahora contratos inteligentes también. Ripple, que es una moneda creada por y, y para la banca, para hacer transacciones entre bancos más rápido que con, con euros, hacer transacciones internas. O Monero, que es una moneda famosa por, por la privacidad, porque eh, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum son redes privadas. privadas. Nadie sabe en principio de quién es una dirección que tiene dinero en Bitcoin Cash o en Ethereum. Nadie sabe en principio de quién es si no lo dice él. O si no hace un intercambio con una tienda, entonces esa tienda sabe quién es. Eh, ...pero claro, o la policía sí pudiera investigarlo y, y descubrir quién, quién es el propietario de esas direcciones... ...como de hecho pasó eh, al famoso, bueno, algún negocio, si fue así o la cual... ...negocios de red oscura que vendían drogas, empezaron a hacer criptomonedas... creyéndose que eso era totalmente anónimo y no era tan anónimo... ...y les cazaron a través de, mirando a estas acciones y mirando de qué ordenador, a qué ordenador había ido... ...y buscando así a, a quién había sido la persona... Monero, en cambio, es totalmente anónima, es totalmente privada, porque usa un sistema parecido a Tor para que no se pueda ver de dónde ha venido el dinero, a dónde ha ido y demás. Y bueno, hay otros sistemas también. ¿Qué es el blockchain? Pues es una cadena de bloques. Ya está. Fácil, ¿no? Ahora es cuando la cosa se complica un poco, la parte más técnica. ¿Qué es el blockchain? Pues es una cadena de bloques... Eh, ...que hayamos representado con unos cuadrados, vamos, unos bloques... ...que tienen una, un, un tiempo escrito, tienen un hash, que es un identificador, digamos... dejémoslo ahí... ...y eh, se forman en cadena, se habla de cadena porque... ...el bloque siguiente tiene el hash del anterior, el 2 tiene el hash del 1... ...de forma que se puede seguir en la cadena el orden en el, que, en el que están... ...y se van así encadenando... ...y además dentro tiene un espacio... ...que se puede usar para hacer transacciones... Eh, ...o para meter datos de contratos inteligentes, por ejemplo. Eh, se creó con Bitcoin... ...porque ahora se habla mucho de blockchain... ...usar blockchain en negocios, usar no sé qué... ...es una gran innovación... ...no es algo en principio, no fue algo separado de... ...no es algo que se creó blockchain y luego se creó Bitcoin... ...es algo que se creó a la vez, digamos... ...Blockchain fue algo necesario y codependiente de Bitcoin su creación... ...ahora se está buscando otros usos posibles eh, y lo que es es eh, bueno tan, es una cadena de bloques y a la vez es una base de datos un libro contable donde figura qué dinero tiene cada, cada dirección que una persona puede tener dirección o puede tener muchas eh, en el que se es todo ese registro y los movimientos de dinero que hay entre, entre unas direcciones u otras y se forma eh, con una redistribuida que ahora veremos que aquí, bueno, pues vemos tres imágenes de redes centralizadas, un único punto, como puede ser Wall Street Journal, eh, bueno, la banca en general, eh, donde hay un punto central y todos los usuarios acceden a ese punto central. Esto puede ser Facebook, Twitter, Dropbox, que tienen varios servidores separados, y la gente se conecta a diferentes servidores y los servidores se ve que se comunica entre ellos. Y blockchain es algo más así, donde hay un montón de nodos que se interconectan unos con otros completamente, y de hecho, eh, están eh, una densidad de conexiones muy alta. Y aquí se representa solo que hay un nodo conectado con otros dos o tres, cuando realmente es con otros 100 o con otros 500. Eh, entonces, es una redistribuida porque no hay un punto central donde se encuentren los datos, sino que los datos de, la, de esos bloques se escriben en miles de nodos a la vez. ...y comparten la información y la, la tienen entre todos. Eh, y es el primer eh, sistema que resuelve el problema de los generales bizantinos. El problema de los generales bizantinos consiste en eh, pues, un coronel que quiera ordenar unos generales... ...que están separados eh, para que hagan un ataque pero eh, se cree que hay uno que es un traidor, uno o varios que son traidores no se sabe cuántos pero se sabe que son como mucho uno o dos de los seis o siete con lo que no son mayoría entonces hay un problema de cómo hacer que el mensaje llegue a todo el mundo eh, y que llegue bien, si le das el mensaje al traidor, el traidor luego va a difundir al resto una orden inversa a la que querías hacer, de no atacar o hacer lo que sea eh, el sistema de blockchain permite que eh, la información compartida entre todos eh, esté asegurada por todos eh, de forma que no, no pueda alguien falsearla sin que el resto se den cuenta que explicamos también un poco más eso entonces lo que hace un poco es alinear los intereses de las personas los mineros, que podrían no ser confiables para construir un sistema que en el conjunto sí es confiable entonces esto es un ejemplo de cuando pensamos en un libro contable distribuido, pues sería, por ejemplo, que nos pusiéramos todos nosotros en una mesa redonda, cada uno con la libreta, y cuando yo hago un pago a ti de dos euros, pues todo el mundo apunta. 12, menos, Javi menos dos euros, Marcada menos dos euros, Raúl más dos euros. Eh, luego Raúl le paga a Víctor y lo mismo, se hace todo el mundo un apunte. Si alguien falsía las cuentas, todo el resto las tienen bien, y, y se van a dar cuenta que luego no coinciden con las de una persona que, es, que ha intentado falsificar algo y lo que ocurre es que una vez escrito una página ya no se puede alterar no se puede volver atrás se puede luego eh, hacer cambios posteriores que modifiquen eso si acaso pero no se puede volver atrás porque bueno, pues es como si fuera una pila de, de... bueno, como un libro escribes la página y esa, salvo que arranques que no se puede en este caso ya no se puede volver a escribir ya hay que escribir en la página siguiente Solo que el libro ha pasado a ser eh, digital. En vez de un grupo de personas en una mesa, pues un grupo de ordenadores que no están en una mesa, pero bueno, pero esta representación ha parecido chula para, para ejemplificarlo, eh, que se comunica entre ellos y hacen los apuntes contables eh, de forma que si alguien los intenta alterar, el resto se pueden dar cuenta. Entonces he hablado de que son eh, ordenadores que son mineros. Que son los mineros? ¿Alguien que está con un pico y una pala en una cueva buscando monedas que están ahí en las rocas? No, pues son monedas digitales, entonces eh, funciona con un sistema de criptografía. Lo que hacen es eh, resolver unos problemas matemáticos eh, y el que consigue resolver primero el último problema matemático tiene como recompensa eh, una, unos Bitcoin Cash, en este caso unas criptomonedas y además también se llevaría eh, las comisiones de las transacciones porque como hemos dicho las transacciones tienen una pequeña comisión mínima pero bueno, pero al final si muchos mínimos juntos pues suman, suman algo más que, que nada, vamos, que poco eh, para esto de resolver los problemas matemáticos se empezó a usar CPUs, es decir, ordenadores normales luego como las tarjetas gráficas, las GPUs eh, tienen más potencia para hacer para cálculos, cálculos matemáticos complejos que las que CPUs están más especializadas, la gente empezó a montar ordenadores con 8-16 gráficas, gráficas para minar criptomonedas. criptomonedas, luego se empezaron a usar FPGAs, que son sistemas con chips, y luego ya SIX, que son ordenadores específicos que solo valen para minar criptomonedas. Y concretamente, además, solo vale para minar la criptomoneda para la que está diseñada. ...la ventaja a cambio es que son muchísimas potentes... ...de orden de cientos o miles de veces más potentes... ...que un conjunto de ocho gráficas... ...para esa función solo, claro. Entonces, originalmente pues empezaron a hacerlo... ...gente con ordenadores en su casa... ...y con el tiempo... Eh, ...en el caso de Bitcoin y Bitcoin Cash... ...en otras monedas sigue habiendo posibilidad de hacerlo con... tarjetas gráficas... ...porque hay algunas monedas que tienen limitaciones... ...para hacer que solo se puede hacer con gráfica... ...y no se puede usar, usar un ASIC sobre esa moneda... ...que es dificultarlo con la idea de que prefieren que lo haga la gente con tarjetas gráficas pero bueno, es otro tema eh, con el tiempo se ha ido profesionalizando y ha llegado ya pues esto es el ejemplo de tarjetas gráficas se ha llegado ya a ser granjas de, de ordenadores específicos de ASICs dedicados a minar e inversiones millonarias para minar criptomonedas eh, se crea uno de los bloques que hemos dicho, la cadena de bloques cada 10 minutos y a cambio se tiene como recompensa 12,5 bitcoins por ca en cada bloque ...y según cuánta gente haya minando en cada momento... ...se ajusta la dificultad... ...en más o menos de la, del programa matemático... ...para intentar que el bloque sea cada 10 minutos... ...y porque si hay, de repente hay muchos más mineros... ...pues en vez de 10 minutos tardan a menos... ...hay que entrar a ajustar la dificultad... ...para intentar regular que de media sea 10 minutos... ...los bloques eh, lo que permiten... ...gracias a que la, hay mineros que minan los, los bloques... ...para así llevarse a recompensa de 12,5 bitcoins... Se puede incluir transacciones en el espacio que tiene cada bloque y las transacciones pagan transacciones en satosis por byte. Un satosis simplemente, en referencia a Sokoshi Nakamoto, simplemente la unidad más pequeña de Bitcoin Cash que hay, que tiene ocho decimales, pues es el octavo decimal, un unito al final, 0,0000001 000 eh, Bitcoin Cash por cada byte que se use de espacio. ...pero al final, eh, bueno, pues se paga por espacio usado... ...ya que eh, los bloques tienen un espacio limitado... ...para meter transacciones... ...y si una transacción es más compleja... ...y en vez de enviar dinero a una persona... ...enviamos dinero a la vez a cinco personas... ...esa transacción ocupará más porque tiene más datos... ...y se pagará algo más de comisión... ...entonces lo que hacen los mineros es... Eh, POU, proof of Work, prueba de trabajo... ...que es el único sistema conocido hasta ahora... ...el primero en conseguirlo y el único hasta ahora también... ...en resolver los problemas generales de financieros que hemos contado... añadiendo, bueno aquí yo tengo otra vez la frase de antes... Eh, ...lo que hace es, entonces es los intereses... ...aseguran la cadena con su trabajo... Eh, ...arriesgando una inversión... ...y por tanto desean que valga lo máximo posible... ...porque si invierten un montón de dinero en un montón de ordenadores... ...y luego el precio se va al infierno... ...pues esa inversión que han hecho no les vale para nada... Al mismo, ...al mismo tiempo, tiempo compiten a los mineros los entre los sí... Los sí los ...por los a ver quién consigue minar el bloque antes... ...y llevarse así a recompensa... recompensa eh, ...de modo que, que, que si alguien intenta hacer trampas... ...y cambiar los, los datos y, y, y, y, y estafar a los demás, demás... ...pues lo, el resto le van a bloquear sin miramientos, obviamente. obviamente... ...entonces el, el propio entre de mineros... ...hace que si alguien que hacer el mal... ...le van a echar... ...y también intentan colaborar... ...al mismo tiempo porque les interesa que la moneda sea estable y que funcione bien... ...entonces si están todo el día peleando al final va a funcionar muy mal... ...tienen que también colaborar para que el sistema funcione... ...y solo echar a alguien pues sin hacer trampas... ...para que así la gente tenga confianza en el sistema y funcione... ...si no perdería valor y si pierde valor pues también tendrá a perder precio... Eh, ...no pues pongo ahí que fastidia de inversiones mineros... Ante esto hay una cosa que se llama el ataque del 51% que consiste en que eh, como al final el que más poder de cálculo tiene más capacidad de escritura de bloques va a tener, si alguien llega a conseguir, o un grupo llega a conseguir el 51% de la potencia de cálculo... ...podría siempre, siempre decidir qué es lo que, que escribe... Es lo que escribe porque, ...porque, bueno, esto igual bueno, me he y no lo he dicho antes... Eh, ...el sistema funciona con eh, una especie... ...al, al describir de, de cierta manera botan... Digamos. Bueno, ...a ver, no, que me lío solo... ...lo que quiero explicar es... ...no, no, no tenía eso... Eh, ...a escribir los bloques... A veces ocurre que, al eh, casi al mismo tiempo, un minero escribe un bloque y otro escribe otro bloque. Y decimos, ¿y cuál se elige? Pues no se descarta uno, se ponen los dos. Se hace una separación de la cadena, en cierta manera, y hay ahora dos cadenas. El tema es que luego el resto de mineros tendrán que decidir si escribe en la cadena 1 o en la cadena 2. La, la cadena que termine siendo la más larga es la que se queda y la otra desaparece. ...y por tanto la, la persona que había creado el bloque... ...que no... ...que ha siendo par, par, parte de la cadena real... ...pues no, no se queda con la recompensa... ...sino que se la queda el otro... ...entonces con un ataque de 51%... ...controlando más de 51% de la potencia... ...se podría forzar a que cierta cadena... ...que están escribiendo las personas que intentan hacer el mal... ...sea la válida y no otra... ...porque como tienen más poder que el resto juntos... ...pues pueden dictar cuál es lo válido de los dos... ...entonces pueden empezar a hacer bloques... ...que realmente el resto consideran inválidos... ...porque están haciendo trampas... ...intentando llevarse transacciones a estas personas... ...no te pueden robar el dinero que en, en, tu, en tu dirección... ...pero sí podían eh, desviar transacciones u otras cosas, vamos... Eh, ...entonces con un ataque de 50% podrían conseguirlo... ...pero ¿por qué no ocurre esto? Pues en primer lugar porque hay miles de ordenadores... ...trabajando en ello con lo que la potencia necesaria para hacerlo... ...es una brutalidad... Y segundo, y más importante, el sistema está hecho para que, si tú trabajas a favor de la cadena, si tú eres honesto, obtienes una recompensa. Si eres honesto, te van a echar en cuanto puedas. Entonces, si tú intentas hacer un ataque de ese tipo, eh, necesitas hacer un gasto increíble de potencia de cálculo, de una inversión de muchas maquinarias, y gasto de electricidad y conectividad de Internet, para conseguirlo... Y además, el resto te va a paralizar. Entonces, es un gran es un gran problema intentar ese ataque cuando te saldría carísimo e igual no consigues luego recuperar ese dinero siquiera. Que es el sistema es como funciona. Al final, el sistema, funciona. El sistema funciona por incentivos, eh, pero de manera muy fuerte. Entonces, lo que asegura que, que el sistema sea seguro es el propio interés de los mineros. ...en que eso funcione y en que siendo honestos tienen recompensa... ...y por donde si bien no tienen recompensa, se portan mal... ...pues van a ser penalizados, echados y, y no van a conseguir eh, llevar esa recompensa. Y después para controlar cuántas monedas existen... ...claro, los mineros hemos dicho que con cada bloque crean 12,5 bitcoins ahora mismo... ...originalmente en 2008 recibían 50 bitcoins de recompensa... Pero cada cuatro años ocurre lo que se llama el halving, que es dividido entre dos, digamos. Eh, entonces en 2011 pasó... A, bueno, no es cada cuatro años exactamente, sino que es cada cierto número de bloques, pero suele ser más o menos eh, cuatro años. Eh, entonces en 2008 empezó a 50 bitcoins de recompensa. En 2011 pasó a ser la mitad 25, en 2016 12,5, que es lo que estamos ahora. Y en 2020 pasarán a 6,25 bitcoins de recompensa. Supongo que se estará ocurriendo, claro... Esta recompensa cada vez es menos, entonces ¿por qué los mineros van a seguir minando si cada vez tiene menos recompensa? En primer lugar porque el valor de la moneda puede subir y eso puede compensar la bajada de, de recompensa. Y en segundo lugar porque además de esta recompensa incluida en el bloque, está la recompensa de ya las comisiones y todas las transacciones que hay en los bloques. Si el bloque tiene pocas transacciones, como estamos actualmente, que no hay, no hay una barbaridad de transacciones... Eh, pues lo que ocurría es que la recompensa era pequeña pero la esperanza es que obviamente a lo largo de los años está, está planteado para que las, las transacciones vayan aumentando según la, la gente va usando más la validez de esa moneda se va usando más y con millones de transacciones al final la, lo que se obtendrá por transacciones será mucho más alto que lo que se obtiene por recompensa incluida en el bloque de forma que una cosa compense a la otra aparte de que el, el precio pueda compensar pero claro, el precio también puede luego caer eh, bueno, no, no, ahí lo he puesto, de hecho, cada claro, 210.000 bloques es el cambio, que supone unos, más o menos cuatro años a 10 minutos por bloque. Y entonces eso hará que el máximo de Bitcoin Cash que existirá eh, es 21 millones, porque al final, pues, como vemos en la gráfica, cada vez la recompensa va siendo menor, entonces cada vez la curva va aumentando eh, menos hasta llegar a un... ...a un tope en el que ya, como hay ocho decimales... ...la división llega tanto que ya da 0,000000... ...no hay ni un satoshi siquiera, ni una unidad mínima. Eh, ante esto, claro... ...si hablamos de aumentar el tamaño... Bueno, ...de meter muchas transacciones... ...millones de transacciones... ...hemos dicho que cada transacción ocupa espacio y se paga por él... ...pero será que los bloques sean cada vez más grandes... ...porque tiene más transacciones... El diseño original de Bitcoin eh, hablaba de hacer bloque de 32 megas, pero luego se introdujo como media anti-spam, eh, se redujo el bloque al tamaño de 1 mega, porque en su día cuando se empezó, las transacciones eran gratuitas porque estaba todavía en pruebas. Entonces, para evitar que alguien malicioso empezara a hacer un montón de transacciones para intentar fastidiar al resto de la red, pues pusieron el límite en 1 mega para evitar eso. Eh, pero bueno, pues es, es, esto es un diseño de un planning obviamente que nadie sabe el futuro pero bueno, de las posibilidades de ir aumentando el tamaño de bloques eh, paulatinamente para dar cabida a cada vez más transacciones con 64 megas por bloque se superaría el nivel de, de Paypal que hace 115 transacciones por segundo esto, bueno, esto era eh, precios antiguos que habla de 2024 llegar eh, con un bloques de un gigabyte eh, se llega a niveles de transacciones que hace Visa y con bloques de 4 GB pues llegar a mil millones de transacciones diarias eh, que ya se puede hablar de, de adopción global claro, esto eh, habla de previsión con los años, ir aumentando y ahora pensar en bloques de un giga con las conectividades que tenemos es una locura claro, un GB cada 10 minutos pues puede ser mucho un problema ahora mismo los bloques realmente no llegan ni a, ni a 2 MB o bueno, alguna vez ha habido algún bloque más grande de 2 megas, pero bueno ...pero con el tiempo pues irá aumentando y... Eh, ...¿dónde tengo eso? ...no creo que sea un problema... ...porque, eh, bueno, pues está la ley de Moore... ...que se ha cumpliendo desde que la predijo en 1965... ...que dice que la cantidad de transistores se duplica cada dos años... ...es decir, la cantidad de chips, de microchips... ...que tienen los procesadores informáticos cada año... ...o sea, cada dos años se duplica... ...y efectivamente esta, se está siguiendo esa tendencia... Y se dice que es probable que ahora la la yağada, esa tendencia pare, o sea que la ley de Moore se empiece a incumplir en los próximos años, años, pero, pero ya están saliendo y el mismo dijo hace unos años que se dan nuevas tecnologías, tecnologías que ya no determinan igual de tantos trans trans trans transistores, sino que, que considera con más velocidad sin necesidad de tener más transistores, trans transistores con otros sistemas. He hecho las tarjetas gráficas consiguen más velocidad para operaciones específicas de cálculo matemático si aumentan sus sectores porque están especializadas en eso. Entonces también el futuro puede ir por ahí, pues especializaciones o bueno, otros sistemas. En de discos duros ocurre lo mismo, también aumenta cada vez más y si antes en su día teníamos disquetes, CDs, DVDs, vendráis discos de un tera, de dos teras, de seis teras, no sé, ya de 20 teras, 40 teras, unas locuras. Y de hecho, se le hace unos días una noticia de que han conseguido un sistema de... ...discos duros SD... ...basado en átomos de hidrógeno... ...que multiplica por mil la capacidad de los discos... ...y lo que les faltaba es mejorar la velocidad. Entonces, eh, pues no parece que va a ser un problema tampoco el espacio... ...porque aumenta más rápido más cosas... ...que, que la necesidad desde los tamaños de los bloques. Y lo mismo ocurre con la velocidad de Internet... ...que está la ley de Nielsen, que es algo parecido a la ley de Moore... ...que dice que el ancho de banda sube 50% cada año... ...y se sigue cumpliendo... Eh, entonces esto es lo que más menos sube de las cosas porque los otros suben más rápido igual pero aún así las subidas de conectividad de internet también son muy altas y, y bueno, ya hay otras tecnologías mejorando para poder hacer que aunque tengas bloques de un giga que no haga falta enviar el giga para poder hacer la, la comunicación de todos los mineros eh, entonces ante esto eh, ocurrió que... Mm, todo igual mejor ordenarlo así eh, he dicho que bueno había un bloque de 32 megas al principio y se limitaron a un mega como mediante spam pero luego en 2014 empezó a hacer un debate de que unos decían que era imposible hacer escalado aumentando el tamaño de los bloques eh, que son una locura porque los discos duros no iban a poder los procesos no iban a poder o con la actividad de internet no iba a poder con ello y entonces eh, en 2015 ya, ya se vio que, que empezó a ocurrir que los, que los bloques de, de un mega, limitados a un mega, limitado son mega, empezaron a estar cerca y llenarse, llenarse, lo que lo puede traer problemas, problemas, porque si se llenaban pues no se no pueden hacer más transacciones por segundo de las que estaban, o sea si la gente quería hacer transacciones y no había espacio para hacerlas, con lo que serían acumulando y retrasando. Y eh, llegamos al punto en el que en 2017, bueno, hay desarrollo anterior, pero en 2017 la cadena de separandos, Bitcoin queriendo hacer una modificación llamada SEDWIT, para hacer luego una segunda capa, porque creen que la, la capa de los mineros no va a poder abarcar eh, las transacciones, por, por, por, porque los bloques no pueden crecer indefinidamente, entonces quieren hacer un sistema aparte que supla eso y que haga las transacciones fuera del sistema de los mineros. Y ante, ante eso, eh, un grupo empezó a hacer un desarrollo y en agosto el 1 de agosto de 2017 hizo una separación de la cadena, eh, separaron dos y se creó Bitcoin Cash con la idea de eh, mantener lo que se había hecho, lo, el plan original, eh, continuar con él y hacer un sistema de aumentar los bloques. Entonces quitaron Segwit. ...y decidieron eh, aumentar el bloque a inicialmente 8 megas... ...y actualmente ya lo actualizaron otra vez en noviembre pasado, en noviembre... O sea, en, en, a 30, en noviembre pasado a 32 megas, perdón. Se que los bloques de Bitcoin casa son de hasta, de hasta 32 megas. Si un bloque no tiene a 32 megas de espacio, pues no se usa, obviamente. Las transacciones que ocupen, que, que haya, serán que ocupen espacio, y si ocupan 100 kilobytes, pues serán 100 kilobytes. Si ocupan 30 megas, serán 30 megas. No, no, no, no se ríen el espacio vacío o tonto, por, porque sí. Eh, y lo que ha ocurrido con el, al aumentar el tamaño de bloques es que ha empezado a haber problemas de altas comisiones, las transacciones se han empezado a hacer más lentas porque se acumulan porque no entran todas en el bloque de un mega y Bitcoin Casa ha querido recuperar el sistema. Y luego aparte hay otro cambio que además de Sedgwick que han metido una cosa que te explicada más tarde. Que ya explicaré después. Que han hecho en Bitcoin que las transacciones sí sean reversibles. Entonces Bitcoin Casa también ha recuperado eso que las transacciones sean irreversibles. Si pagas, has pagado ya está. Si quieres que te devuelvan tendrán que hacerte un envío a ti. Porque si no, una gran cosa quiere cosa importar... Aquí me queda explicar qué es esto de fork, que no es un tenedor, que significa en inglés tenedor también, pero también significa bifurcación, separación en dos, en dos caminos. Eh, y hay varios tipos, hay lo que se llama soft fork, que es cuando se hacen modificaciones al sistema que son compatibles con lo que había antes. Un hard fork, que hace que lo que hay ahora sea incompatible con lo que había antes. Y separación de cadena, que ocurre cuando se hacen modificaciones que son incompatibles con lo que había antes, se hace un hard fork, y eh, no están todos de acuerdo en seguir con lo nuevo, sino que hay unos que quieren seguir con lo nuevo y otros con lo viejo, o hacer otros cambios diferentes. Entonces se separan y la cadena se convierte en dos, como ocurrió en este caso. Ahora quería enseñaros esta tontería. ...que es una web que representa las transacciones en Bitcoin casi en Bitcoin... ...y está representando que en Bitcoin, de hecho, hay retrasos y acumulaciones... ...las comisiones ahora mismo son de 0,17 dólares... ...para enviar cualquier cantidad de dinero... ...y en Bitcoin Cash es de 0,003 dólares... ...de una transacción normal, media, vamos por Byte 7,81 satosis en Bitcoin y 1,08 satosis en Bitcoin Cash bueno, también también el precio actual de la moneda que Bitcoin vale más más o menos 10 veces más, 8.800 las monedas que hay en circulación las acciones que están habiendo por segundo y demás y otra cosa curiosa es que eh, Bitcoin tiene un autobús y otro seúl que le aporta más, más espacio bueno, aquí una cola bastante larga y Bitcoin Cash se si usa menos que Bitcoin, pero tiene 32 megas, con lo que tiene 32 autobuses. Y cuando hace falta sale uno, cuando hace falta salen 32, si hace falta. Entonces, bueno, esto es una tontería que está muy bien, y que luego cuando hay un, se mira un bloque, lo que ocurre es que los autobuses salen eh, con toda la gente que entra en autobús y salen por carretera que este xstreet.com bueno está puesto aquí la eh, aquí no me había dejado nada sí entonces se ocurrió que eh, pues seguimos ya en 2015 bueno en 2013 habla de que la gente se empezó a preocupar de, de que los bloques estaban cerca de llenarse eh, en enero de 2017 los, hay, hubo bloques que empezaron a llenar y empezaron a haber retrasos en las transacciones porque no daba para más el mega y eh, ocurrió que Bitcoin empezó a no perder valor como, como tal si perder algo de valor pero otras criptomonedas que habían salido y que proponían otros sistemas para hacer transacciones y demás eh, empezaron a coger más valor y hicieron que eh, Bitcoin dentro el mercado de criptomonedas perdiera cuota de mercado Aquí está hablando del porcentaje que en su día tenía pues cerca del 85% de cuota de mercado y, y cuando los bloques se llenaron de repente hubo un bajón. Lo que quiere decir que la gente empezó a mover el dinero, tenía miedo de que Bitcoin fallara como proyecto y entonces, si falla como proyecto, porque no funciona, pues no será valioso como moneda y, y perderá valor. Con lo que la gente, bueno, pierde valor, con lo que podrá perder precio. Entonces, efectivamente, como la gente reaccionó. ...comprando otras, otras criptomonedas diferentes... ...y haciendo que esas subieran en, en capitalización... ...y Bitcoin bajara. Y aquí tenemos una imagen de... Eh, ...cómo en diciembre, enero de 2017, 2018... ...las transacciones superaron a 50.000, ...las transacciones pendientes de hacerse... ...superaron 250.000... ...250.000 personas... ...o bueno, o pueden ser la misma persona... ...pero bueno... Había 240 transacciones que estaban pendientes de hacerse porque los bloques estaban llenos y iban quitando, pero la gente quería hacer más. Y eso hizo que las comisiones llegaran a más de 50 euros. La pregunta clave es, bueno, ¿y por qué las comisiones llegan a 50 euros? ¿Qué pasa los mineros? ¿Cobran más porque tienen mucho trabajo? No, realmente los mineros siguen con sus bloques de un mega en el caso de Bitcoin. Eh, y, y hacen las transacciones. Lo que sí hacen es... ...que la transacción que pague más... ...ellos la meten antes que la que pague menos... ...porque ellos no son tontos... ...ellos están por el negocio... ...están por proteger la red... ...pero su interés... ...a cambio de proteger la red... ...es recibir dinero... ...si alguien paga más comisión... ...que otro... ...pues, nada, pues cojo esta... ...y no la otra que es más barata... ...y así me saco yo algo más de dinero... ...cuando... Consi ...al minar yo este bloque... Eh, ...entonces claro... ...la gente... ...ante eso... ...lo que hizo es... ...competir entre los usuarios de Bitcoin... ...pagando más comisión... Más ...para, más para que entrara trans su transacción en el bloque, bloque... ...y no en la del vecino... ...y eso hizo, y eso hizo los supuso, los una escalada de precios, precios... ...en el que cada vez la, la gente, gente la pagaba más, más... ...para conseguir que su transacción se hiciera... ...y no sufriera retrasos... ...que hubo gente que estuvo aquí... ...pues igual esperando meses, semanas... ...o lo que sea, hasta... ...bueno, que se puede hacer que se casara automáticamente... ...o se puede relanzar... ...pero hubo gente que se estuvo esperando semanas... ...y que la transacción no se hacía, no se hacía... ...porque había puesto la comisión normal o agita ...y la gente pagaba más que él, siempre... Para ...y entonces el bloque se llenaba con tracciones más caras... ...y la suya no llegaba a entrar nunca... ...y eso hizo, bueno, pues una escalada de precios... ...ante esto, ¿qué opinan los desarrolladores de Bitcoin Core... ...de Blockstream? Eh, pues Samsung Mo, por ejemplo, dijo que... ...Bitcoin no está pensado para el que gana menos de 2 dólares al día... ...lo que parece una aberración... ...Bitcoin en su día, se, se pensó... ...para que se pueda usar el planeta... ...y precisamente para quienes puede ser más útil es... ...para gente que con monedas de menos valor o, o gente con problemas de alta inflación... ...como puede ocurrir en Venezuela o en Sudáfrica con inflaciones bestiales... ...que su moneda hoy les vale para comprar el pan con 10 monedas... ...y al día siguiente necesitan 20 para comprar una barra de pan. Entonces precisamente para ese tipo de países que suelen tener problemas con las monedas... ...pues es una cosa muy interesante tener una moneda que no sufre esos graves problemas de, de inflación. Incluso la volatilidad de Bitcoin, aunque haya muchos especuladores en un momento... ...es mucho menor que la moneda de su propio país. Eh, la idea original de Bitcoin era que fuera para todo el mundo y las comisiones sean baratas para que pueda hacerlo cualquiera sin ningún problema pero ellos ahora dicen que no eh, y bueno, otras declaraciones eh, con los tiempos de confirmación están bien para quien paga cuotas altas, para quien paga comisiones altas pues muy bien, pero la idea no era esa eh, otro dice ya no es posible tener las comisiones bajas como hay que aceptarlo, ya está, es así. No tiene que ver con que nosotros estemos diciendo el bloque es a Omega, Omega, Omega, y no aumentamos de aquí. Porque ya vamos a hacer un sistema mejor, con ShedWidt, con Lightning Network, que va a permitir hacer transacciones baratas. Mientras os esperáis, que ya la vamos a hacer, ya la vamos a hacer. Prometieron en 2015 que en 6 meses iban a sacar Lightning Network. Al pasar seis meses dijeron que lo harían en 18 meses. ...y luego desde entonces ya... ...los 18 meses son perpetuos... ...siempre quedan 18 meses... ...para que la orgo esté completa y funcionando... ...y todavía sigo esperando... Y, ...y hay problemas de que bueno... pues ...que los, los bloques se siguen llenando... ...y las comisiones siguen subiendo. Y Greg Maswell que dijo que... El, las comis, ...los bloques llenos... Eh, ...son el estado del sistema... ...es la no normalidad. Bueno, pasamos ahora... A la, a la parte práctica. práctica. No bien viene tiempo. O sea, bueno, ya he dado todo lo importante que quería dar, así que vamos a hacer aquí, a ver si queréis hacer, eh, si hay alguien que hacer preguntas. Ahí se ven saliendo autobuses justo. ¿Alguna pregunta? ¿O se liado? ¿Algún troleo? ¿Proposiciones indecentes? ¿O todo el mundo se ha enterado o nadie se ha enterado? Una de dos. Buena pregunta. me es un lío la parte de cómo se crea el Bitcoin vale, vale. En, principio, en principio el Bitcoin es algo físico, es algo físico se, se crea, crea con, con eh, el proceso que he dicho del minado entonces los mineros resuelven un programa matemático y el que os resuelva tiene permiso para escribir un bloque con el que tendrá la marca de tiempo un identificador y las transacciones el que, tiene, el, que, entonces, el que consigue resolver el problema ticático, tiene que escribir el bloque y llevar esa recompensa a cambio, se crea cuando el, un minero resuelve el problema escribe el bloque, y eso hace que los mineros vayan escribiendo los bloques cada uno en un momento, el que, que resuelva el problema en cada momento el sistema es un reparto que al final como es probabilístico eh... Los que los tienen más potencia monedos, consiguen minar más bloques y los que tienen menos, menos potencia de, de cómputo consiguen, consiguen minar, minar menos, menos, pero más o menos se le reparte aleatoriamente en todos 3 los 3 mineros 3 que 3 están 3 minando 3 la moneda. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y, eso y eso se, se, se escribe se en todos en los mineros, todos los miner mineros escriben, una vez que alguien mina un bloque, todos los mineros, los mineros escriben eso igual eso me colabor y no lo he explicado. Eh, todos eh, los, los mineros los que están en la red eh, Escriben ese bloque, bloque. Entonces pues, el, que, el que ha descubierto un bloque ha dicho es, el ese bloque". bloque Lo escribo, lo escribo. Y, en, mi, en mi ordenador, ordenador. Y envío y la información, información a todos los restos de, de mineros minero, Para que ellos también lo apunten en su libro contable Entonces, Entonces se, se transmite se a todos Todos lo apuntan y ese se bloque ya queda, queda, queda escrito en la blockchain Puede ocurrir lo de que otro minero envíe otro bloque justo al mismo tiempo Y haya dos cadenas Y luego pues se decidirá por una o por otra pero en principio el proceso pues es: alguien crea un bloque, se transmite a todos, todos lo, lo, dicen, a ver, es válido, lo comprobamos, si sí, todo válido, todo correcto, no estás intentando engañarnos, lo aceptamos, cumple las reglas, y, y, y vuelve a empezar el proceso de eh, a ver quién descubrirá el otro bloque, a ver quién resolverá el problema. Hay que volver a empezar a hacer el trabajo. ¿Algo más? No. Eh... Bueno entonces pues ahora lo que vamos a hacer es eh, Que quien quiera se puede instalar en su móvil u ordenador o lo que sea Una, una cartera de, de Bitcoin Cash y eh, vamos a hacer pruebas de en, transferir video en cash de regalo patrocinado por el video pues que bueno, que aquí tengo 25 papelitos y tengo algo más yo en el móvil para poder dar a, a la gente aunque luego esto no es puesto tengo 25 apellidos como estos de aquí Monederos de carteras de Bitcoin Cash o monederos o billeteras de los sitios, se puede tener una aplicación en el móvil, se puede tener una aplicación en el ordenador, hay aparatos específicos que se llaman carteras frías, que son eh, eh, pues aparatos desconectados de Internet en el que puedes tener las monedas y luego... ...lo conectas para usarlo... ...pues claro, obviamente... Eh, ...hace falta que al menos una dos partes se conecte a internet... ...para poder enviar la información a los min que llega hasta los mineros... ...y que refleje en el libro contable... ...el cambio de que tú has enviado dinero a otra persona... ...y también se puede hacer en papel... ...porque al fin y al cabo... Eh, ...la representación de un monedero... ...son una clave pública... ...un identificador numérico... ...que es público, que en el que se puede ver el dinero que hay... ...y, se, y sirve también para enviar aquí dinero y una clave privada, un identificador privado que este no hay que compartirlo con nadie la gente no tiene que ver que, cuál es que hay gente que se ha cogido así, se ha sacado la fotito eh, y la gente entonces le ha cogido el código de la derecha y le ha sacado el dinero que tenía porque con este se puede sacar el dinero y enviarlo a otro sitio eh, y entonces bueno con, os voy a dar carteras en papel con eh, algo más de un euro cada una ...que tengo 25, no sé cuándo estamos... ...tengo algo más si no en el móvil... ...para dar hasta alguna persona más. Bueno, algunas... ...espera, vamos a ir a todas. Que algunas les he puesto... ...papel adicional... ...para... <risa> Se le ha acabado porque tuvo más sí. móvil, ¿eh? para, para hacer alguna transacción más. más. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale, Gracias vale. Sí, sí, sí eh, la cartera, cartera instalar El programa Pues, pues yo, yo recomiendo tres, tres, tres, aunque hay bastantes tres tres más, más Que son Bitcoin, Bitcoin La cartera de Bitcoin.com Bitcoin. Que es la más usada eh, en esto Que tiene dos millones y medio salida de visitas Esas es fotos desde ayer o desde ayer eh, ...que es la más completa de las tres, la que tiene igual más funciones... ...y está disponible para para Android, para IOS, para MacOS, para Linux, para Windows, para Windows... ...luego está Electron Cash, eh, que también está por ordenador y para móvil... ...está para también para todas las plataformas... ...y está, eh, lo que tiene es que, eh, así como Bitcoin no... ...Electron Cash sí si funciona en móviles Android viejos, por ejemplo... La de la más compleja y en móviles viejos no funciona Mientras que la de electron Cash, sí Y eh, handcash Que le iban a añadir el soporte para escanear códigos Como el de que os he dicho de la cartera en papel Pero aún lo tenían y creo que no lo han conseguido todavía Pero iba a estar para este fin de semana, justo, justo eh, Pero recomiendo que así la probéis eh, para tiende, bueno, solo para Android, para iOS lo van a sacar, eh, están trazando y lo tienen tenían, lo tenían pensado sacar para agosto. ...lo que aprobéis porque eh es porque están enfocados mucho a la usabilidad, la que sea muy sencilla de usar y que la pueda usar eh, cualquiera sin conocimientos y que no sea tan técnico, ocultar los numeritos y mostrarte, por ejemplo, han puesto que le poner un alias. Eh, a las personas yo de hecho soy Dolar Malcavian estoy con solo enviar dinero de una cartera Handcash a Dolar Malcavian me llega no hay que saber si ni mi dirección mi número ni nada ni escanear un QR es más sencillo y también le han puesto que se puede hacer pagos por NFC de móvil a móvil eh, con NFC en vez de que escanear el código entonces eh, vais a las tiendas de aplicaciones y lo descargáis en el móvil que es la tecnología que se usa para la, la cadena de bloques vale. sus eso 12 de palabras podría copiarte ca tu cartera ca y robarte, bueno, claro, claro. Entonces, entonces, te recomienda que hagas un papel y lo y guardes bien Las 12 palabras, entonces, ¿dónde le no? entonces, esos, entonces, lo que te dicen es que esas 12 palabras, podrás, sí, generan el hash Te dicen que las apuntes en una libretita y libertad libertad te lo guardes en un cajón, por seguridad No, no, claro, porque si no te podían robar sí también, sí, un pincho físico, o bueno, o la, las, este aparato es una cartera en papel, ahí puedes meter también tu dinero que quieras, y te puedes fotocopiar el papel, luego que no te lo vea nadie el papelito, claro, pues puedes tener en varios sitios el papelito, para si te pierdes un sitio tienes en otro, o que te lo encuentren y se lo lleven, claro. algunos lo habéis instalado todos? ¿Alguien se ha perdido? ¿Estáis en ello? Eh, hombre, te debía dar uno, si no te digo uno, ¿no? Ah, vale, pues. Lo quieres quieres, lo ponemos en vez. Sí, bueno, 0.0015 para que sea todo el mundo lo mismo. 15. Eso, eso. 15 así es Eso es. Next. Pero tiene que. No, esa es la que, al que, tiene que salirle. Pero te pone a enviar desde. Sí, sí, sí, Vale, vale. No tiene que pedir. ...que transmisión, pago enviado... ...y ha, ha llegado ya... ...no sé si le ha cogido la cámara... ...entonces en, en cosa de un segundo... ...ha llegado ya de un móvil al otro a través de Internet... ...luego esa transacción ha llegado ya... ...pero se escribirá en el próximo bloque que haya... ...que son cada 10 minutos... Entonces depende cuando, cuando, cuando, cuando, cuando toque... ...pues incluso más de 10 minutos, un poco más... ...algo menos, el tiempo que quede... ...se confirmará en el siguiente bloque. Hay un cierto riesgo de que esta transacción se pueda falsificar o hacer... ...bueno, eso lo explico luego, de hecho hay una cosa de doble gasto... ...pero el riesgo es altamente bajo, vamos, muy bajo. Eh, bueno, no se quedaba alguien. Si sí, me están diciendo que alguien, una persona ha instalado Electroncast le ha obligado a que cree para tener el copa de seguridad la, la la semilla de 12 palabras que permite rescatar tu cartera en caso de que la pierdas, entonces que eso conviene apuntar en un papelito, lo puedes, si no lo se apunta ahora se puede apuntar más tarde, vamos. pero sí conviene apuntar un papel, guardarlo bien y que nadie lo vea porque podría coperte la cartera y llevas el dinero, pero te sirve de copa de seguridad si pierdes el móvil, te lo roban o lo que sea, pues... O permite que eso luego lo metas en, or, en la, una aplicación de ordenador y lo tienes a la vez el móvil y en ordenador, porque al final eh, los datos están en los mineros. Y tu cartel en el móvil lo que hace es conectarse a ellos para preguntarles a ver dónde está, qué dinero hay en, tu, las, en las direcciones que tienes tú. Que tú tienes la dirección cuál es y la clave privada para abrir esa dirección y coger los fondos. Entonces, bueno, le obliga a cerrar la clave y para asegurarse que ha copiado bien la clave, luego le está pidiendo que él vuelva a escribirla para asegurarse que la ha copiado bien y que él no haya la copiado mal y se crea que está todo bien. Con lo que, pero una vez que lo termine, pues sí que le dejará importar la cartera. Los demás lo habéis conseguido. Todo bien, todo, bien? ¿Todo maravilloso, todo perfecto. Sois ahora mismo un euro más ricos, mañana ya veremos si eso vale más, vale menos, dentro de un año pues ya veremos. Hay gente que, mucha gente, yo incluido, pues bueno, se hacen inversiones en este, igual que se pueden hacer en otras cosas de, de bolsa y demás, o igual que se hacen en, en, en el mercado de monedas, de dólares, yenes, yuanes y demás y bueno, pues la gente que empezó en 2008-2009 cuando valía cosa de un dólar un bitcoin ahora que valen ocho mil y pico pues pues ha ganado mucho dinero pero no, en el futuro no lo sabemos lo, supuestamente esto seguirá creciendo de valor y valdrá más pero bueno, hay, hay dos filosofías en sentido también en bitcoin dicen eh, hold, aguanta mantén las monedas, guárdalas en Bitcoin, que es la filosofía que se proyecta más, es gasta y recompra. Úsala, porque si la usas, difundes la moneda y más gente puede conocerla, y si le interesa, pues usarla. Y si, y si se difunde, pues bueno, habrá más comercios que la usen, y, y tendrá más valor, más utilidad. Y, y si quieres mantener la misma cantidad, pues puedes recomprar, para, para, para poder tener lo mismo que tenías antes de hacer la compra. ¿Sí? vale vale, vale. vale. Eh, Sí, me dicen claro luego los bitcoins como los puedes pasar si no quieres usarlo como tal porque no encuentras una tienda que ahora pues como siempre en este país vamos un poco en retraso y aquí se en pocos sitios o muy pocos se aceptan bitcoin cash o otras criptomonedas en Tokio por ejemplo debes poder vivir solo con criptomonedas si quieres no necesitas, no necesitas yenes en Estados Unidos también hay más eh, claro, pues puede interesar poder pasarlo a, al banco, ¿no? Y sacarlo en dinero con tan disonante del que conocemos, del FIAT. Eh, para eso hay... chance no sé, he puesto algo aquí, creo. Igual no lo he puesto al final. Pues no, mira, eso no lo he puesto en la presentación. Eh, hay casas de cambio como es Coinbase. O hay... Eh, Brokers como puede ser Kraken, y Finex que te permiten comerciar con monedas o te permiten, algunos de, algunos de ellos te permiten usar criptomonedas dentro, pero otros como casas de Cambio o algunos brokers como Kraken, por ejemplo, te permiten eh, convertirlo de euros o dólares a criptomonedas y de, y, de, y, de, y de criptomonedas a dólares y luego enviarlo al banco. De hecho, es una forma de una casa de cambio, o un, un broker como Kraken.com... Eh, que, donde ¿Dónde puedes, puedes comprar, comprar tu criptomoneda si quieres ideas, para tenerlas, para, para, para guardarlas, para, guardarlas para, para, usarlas, para usarlas o para lo para que sea. Que sea. Sí, sí, si, si, si quieres, ¿Quieres comprar, comprar más, más criptomonedas para meterlas para a tu cartera, con cartera con en tu, tu móvil o en donde sea, o puedes, puedes guardarlos en el, el propio la propia cartera, cartera que, que te da el broker, broker o la casa de cambio, puedes ir a, a pues coinbase.com, creo que es, o kraken.com, pues por ejemplo, o hay más, que te permiten pagar con base, creo que es, tarjeta de créditos de seguro, y kraken o Coinbase permiten con transferencia bancaria meter euros y comprar con ellos Bitcoin Cash, Bitcoin, Ethereum u otras monedas. Luego siempre... Si alguien quiere meterse a hacer inversiones, que sepa que obviamente es un mercado muy volátil, que puede subir y bajar mucho, y nunca. Los chinos tienen un problema que es que el sabio nunca prueba la profundidad del pozo con los dos pies. O otra forma de decirlo es no tener todos los huevos en la misma cesta. Si se hacen inversiones, hay que tener cuidado, donde se... saber dónde se mete uno, muy bien, porque el dinero cuesta ganarlo y se puede perder muy fácil en esas cosas. Eh, bueno, más dudas, preguntas Antes de que Os cuente más cosas Nos quedan en principio 10 minutos Teóricamente, creo que dejan que se agarren un poco más Nadie tiene más dudas Todo está clarísimo Bueno, entonces si es más o menos Alguna duda hay Y seguro que alguno más la tiene pero tiene vergüenza ¿Se puede resolver la duda esa o no? <risa> bueno. bueno Ah sí, en la cartera de Bitcoin.com Bitcoin.com tiene lo que, que se llama un Faucet Que es este un sitio de donde te dan, te dan una, una pequeña cantidad de Bitcoin, Bitcoin Cash gratis, gratis. Eh, que lo que hacen es que bueno Tienes que decir tu tweet bajarte de la cartera de Bitcoin.com Y te dan unos no sé cuántos son Unas decenas de céntimos creo Te regalan gratis pues para que tengas Para probar o para enviar a alguien Y que puedas comprobar cómo se envía en unos segundos muy rápido Y cómo funciona Entonces, Bueno no te has cerrado con ello Pero bueno te regalan unos centimillos Para hacer pruebas También la intención de esto es que bueno Habéis visto como la cartera de papel Se transmitía fácilmente pero también, también eh, el aunque el no lo habéis visto todos porque no estáis en corro al lado, lo hemos grabado en vídeo... ...como en transmisión de un móvil a otro móvil ha tardado cosa de un segundo en que otro móvil reciba que se está haciendo el envío del dinero. El dinero no está como tal ya, aunque el cobro se lo ha, le haya indicado que está llegando... ...porque hasta que se escriba en la blockchain y estrella escrito en piedra, eh, no está fijado. Pero se puede asumir con, un, con una seguridad muy alta que ese dinero te va a llegar... ¿Hay formas de que hacer que no te llegue? Sí, pero normalmente hasta unos mil dólares se considera que es más caro intentar engañarte, sale más de 65.000 dólares engañarte, conseguir, o sea, que no engañarte, vamos, si te quieren enviar más menos de mil dólares, o pues unos 50 y pico mil euros, eh, eh, se considera que tienen que gastar más que eso para poder engañarte, con lo que no sea rentable, entonces... ...se si ha intentado timarte así, aparte de la complicación... ...y aparte de que estaría estafándote con lo que es ilegal... ...y podría enfrentarse a medidas legales... ...porque aunque no se considera una moneda de curso legal... ...se considera que es algo que tiene valor... ...y, y sobre lo que si se hace inversiones de hecho que pagar impuestos... ...entonces legalmente se considera algo que tiene valor... ...si tú a alguien le engañas y le, y le quitas algo que tiene valor... ...le estás robando, con lo que además de que es muy caro engañarle... Eh, ...también de frente a posibles denuncias, obviamente... ...con lo que por eso creemos que la seguridad nunca es... ...no hay nada, el único sistema seguro es el que está... ...no me acuerdo qué era cita ahora mismo... ...el que es, el ordenador que está apagado alrededor de un bloque de cemento... ...y en el fondo del Atlántico... ...y en así tengo mis dudas... ...es una cita famosa de hace años de... ...o algo así similar bueno, no es sé exacta creo... Eh, ...porque al final la seguridad no es un... ...es seguro, no es seguro... Es, tenemos unos niveles de seguridad suficientes o insuficientes. Entonces, el nivel de seguridad es muy alto. Eh, lo que hay que hacer, si se hace una transmisión de mucho dinero, eh, de 100.000 euros, por ejemplo, lo que sea, pues es no hacer la transmisión de dinero y no esperar. Sino que eh, está lo que se llama confirmaciones, que no he explicado, pues aquí hay muchas cosas explicar. Que es que eh, cuando escribe un bloque y se si estas acciones, estas transacciones tienen una confirmación, han sido escritas una vez eh, y están ya en la blockchain. Podría ocurrir que hay una separación de cadena Y que ese bloque donde se ha metido una transacción Se deshaga y se meta en otro O pase otra cosa Entonces hay de seguridad de que no va a ocurrir Pero podría ocurrir así también Entonces para cantidades Altas de dinero se recomienda Y los bloques de hecho obligan A todos, da igual el dinero que transmitas A esperar seis confirmaciones Es decir, que se minen seis bloques seguidos para que ya haya seguridad de que esa cadena va a ser la más larga y no va a haber otra que la va a superar en longitud y que va a ser la definitiva, sino que esa ya va a ser la cadena definitiva y entonces estas acciones, seguro que ya no se vuelva, bueno, seguro, como siempre, entre comillas, no se vuelva atrás. Si hay ataque por 51% vuelve atrás 10 bloques y lo hacen todo, pero vamos, al final, como todo, podemos tener una puerta blindada en casa que así la pueden partir y nos pueden robar. Eh, entonces, para transacciones de mucho dinero se considera que la seguridad pues hace falta esperar seis confirmaciones eh, o cuantas más mejor obviamente, pero seis confirmaciones pueden suponer una hora de espera. Entonces, para transacciones de comprar un café, un menú hasta 50.000 dólares se considera que no hace falta inspirar una confirmación, porque el robo saldría muy caro, aparte de ser un posible delito o hurto. Eh, para, si se, hablamos de cantidades mayores, pues si se recomienda esperar más confirmaciones para tener la seguridad que el niño ha llegado y, bueno, pues hace falta al, al cliente si le invito a un café mientras espera que se haga el pago del coche y cuando llegue ya una confirmación o dos del pago del coche en 10-20 minutos, ya se puede ir. Hasta entonces, no, porque todavía no, no sabemos si nos ha pagado o no nos ha pagado. Eh, Dos más cosas, eh, vamos a hablar un poco más de la pelea entre Bitcoin y Bitcoin Cash... ...porque bueno, Bitcoin hemos dicho que nació en 2008-2009... ...Bitcoin Cash eh, va a hacer dentro de poco el día uno, un año de vida... ...aunque eh, al hacer una separación de la cadena... ...la parte antigua de la cadena la comparten, ambas son iguales para los dos... Eh, ...con lo que bueno, a efectos prácticos, como si Bitcoin Cash también hubiera empezado en, en 2009... Eh, que la idea era bueno recuperar lo que era Bitcoin antes de que un grupo de desarrolladores decidiera que es mejor limitar la cadena a un mega en vez que el plan original que propuso Nakamoto y que yo y esos desarrolladores y más gente consideramos que es mejor de abrir ah, los bloques porque no va a haber problema en, a futuro de que los bloques más grandes no puedan ser transmitidos o almacenados porque la tecnología avanza a, a gran ritmo para permitir eso el ataque de doble gasto ...que es una, un problema de seguridad que puede haber... ...cuando tú recibes un pago... Eh, ...se puede hacer... ...transmitir un, un pago a la vez, a dos... ...o sea, transmitir un pago a un sitio, a una cartera... ...y transmitirlo muy seguido, un poco después, a otro sitio... ...y es posible que el que se ha transmitido segundo... ...llegue más rápido a los mineros... ...los mineros lo den por aprobado... ...y el tuyo que se ha enviado primero no llegue y... O sea, llegue, llegue más tarde, llega menos mineros, y como el eh, sistema funciona por consenso, cuanto más mineros sea de acuerdo en algo, es, más se aprueba lo que ellos están de acuerdo, que los que son minoría. Con lo que podría ocurrir que te engañen y que tu transacción eh, fue, fue revertida porque han hecho otra con la mismo, con el mismo dinero, las monedas la han usado para pagar dos veces. Eh, ante esto, eh, bueno, lo que ocurrió es que lo que he dicho antes de irreversible es que Bitcoin, por el tema de las subidas de las comisiones, eh, para paliarlo y que tú cuando hacías una transferencia, a veces la gente pagaba más, pagaba más, y entonces la tuya se quedaba esperando semana, días, semanas, y no se llegaba a hacer transacción. Añadieron reply by fee, eh, bueno, reenviar por comisión, RBF, que consiste en volver a enviar tu transacción pagando una comisión más alta para que en vez de confirmarse la que habías hecho inicialmente se confirme bueno que otra que, es, que supuestamente es la misma replicada eh, pagando comisión más alta para que esta vez sí entre en el bloque y no se quede esperando entonces eso hará que al de un tiempo pues la tuya original se anulará y la nueva se aplicará entonces eso ha hecho que sea reversible como se demuestra en este vídeo y de hecho un chico aquí lo, lo ha lo ha probado hoy que se puede hacer ...porque eh, una cartera normal de Bitcoin no puede hacerlo... ...pero sí hay programitas maliciosos para hacerlo... ...y permitir que usando el replay así, de SID... ...y pagar una comisión más alta... ...se puede hacer un ataque doble gasto... pagando a alguien algo... ...luego pagas... ...cuando está saturado los bloques, claro... ...se queda esperando para... ...hasta que entre en un bloque... ...y mientras tanto... ...pagas a alguien con ese mismo dinero... Eh, ...pagando la comisión más alta... ...lo que ocurre es que los mineros cogerán... ...la que paga la comisión más alta... Eh, y gracias al repario de FI se puede reenviar la transacción y que, y que sea aceptable y que sea, bueno, que sea aceptable por los medios que haya una transacción que sea use el mismo dinero que otra y cogerá la que pagamos en discusión y descartar la que tiene menos. En Bitcoin Cash decidieron además de la misma seguridad anular esto porque supone el problema de que hay transacciones que pueden ser reversibles cuando la idea es que Ah, para hacer el ataque de doble gasto en Bitcoin Casa hace falta, es muy caro porque hace falta controlar mineros para poder eh, decidir qué aplicar a, a la cadena y hacer que su tra transacción eh, sea es, es la válida y no la primera. En cambio, con Replace Fee no hace falta controlar ningún minero y con un programa malicioso se puede hacer y se puede falsificar una transacción para engañar a alguien. Con lo que ahora mismo con Bitcoin, para estar seguro de haber recibido un pago, hay que esperar la confirmación. ...mientras que con Bitcoin Cash... ...se considera que hasta 50.000 euros... ...pues es seguro... ...no es no, siquiera... la confirmación... ...porque... ...aunque no está escrito todavía... ...pues... ...hay una probabilidad... ...de un 99,999999... ...de que sí lo esté... ...porque engañarte... salió muy caro... ...y muy complejo... Eh, ...entonces bueno... ...pues digamos que en Bitcoin se ...aplica la filosofía... ...Kiss... ...que en los errores... sea que por aquí les sonará... ...que viene a significar... ...keep it simple stupid... ...manténlo simple estúpido que viene a ser pues, pues no complicar las cosas porque los, los temas, temas sencillos, sencillos, los temas, temas eh, simples suelen funcionar mejor que los más complejos que tienen mejor, complejos muchas y cosas y al final terminan dando problemas. más problemas. Y dónde tenía me metido Aquí se puede ver cómo funcionaría Bitcoin Cash o Bitcoin, la red de mineros, aquí te dice que está tu, tu cartera, envía de transacción, llega a los mineros que están muy densamente conectados y enseguida es el minero que le llega lo reenvía... Y en, en pocos segundos ya lo interese he toda la red porque debido a la, la, la, la cantidad de conexiones, como veis hay un montón de líneas dibujadas porque no están conectados a dos o tres, están conectados a decenas o cientos, vamos, y, es, y esto es, así es una simplificación. Entonces al final en dos tres envíos toda la red ya está informada de tu transacción. Y lo mismo ocurre con los bloques en dos, en dos envíos, normalmente en dos puede que más Pero la mayoría de veces en solo dos saltos Toda la red queda informada de un nuevo bloque o una nueva transacción Se considera por tanto que es una red casi grafo completo Como he puesto aquí los que sepan tema de redes Porque grafo completo es una red cuando está todos interconectados con todos Sin escaparse ni uno Aquí no es, no es todos con todos pero es casi Y por eso llega eh, en solo dos saltos a toda la red de forma que eh, están todos informados ¿Por qué hay tantas conexiones? Porque los mineros se conectan tanto entre ellos Y no se conectan a dos o tres? Por propio interés, de nuevo Al final la red se asegura por propio interés Y las conexiones también las hacen por propio interés Hacen otras conexiones posibles Porque cuando, como hemos dicho Si hay una separación de cadena Que uno escribe un bloque, otro escribe otra, Y hay pelea, a ver cuál de los dos ha aceptado El aceptado se si lleva el, el premio de los 12.5 bitcoins Y el no aceptado no los, se los lleva al final eh, con lo que interesa que el máximo número posible de otros mineros Sepa que todo descubierto ese bloque Porque si que todo descubierto ese bloque lo saben tres Pero otros 30.000 saben que otro descubre descubierto otro bloque Al mismo tiempo, pues se termina aprobando el que tiene mayoría Por esos es 30.000, pues luego el gran será eh, minar encima de ese, ese bloque Con ellas tiene menos probabilidades de que el tuyo gane esa batallita ...aunque los dos bloques eran válidos, ...no hay intento de estafa... ...como ha habido coincidencia que ha habido dos a la vez... ...pues el que tenga mayoría de gente... seguramente será el que la gente mine detrás de él... ...y seguramente esa cadena será la más larga... ...y la que es la cadena corta desaparecerá... ...porque nadie sigue escribiendo en ella... ...sí, sí bueno, y los demás... ...habrá que acabar ya también... están interesados a ver a ver a ver ey ey ey ey, ey. ¿se oye? hoy atrás no no un poquito más ahora ahora ahora bien vale que aquí están haciendo entrevistas al lado y entonces les molesta que está el volumen alto eh, cuando hay un intento doble gasto lo que ocurre es esto que tú eh, se envía por aquí la transacción original y en otro sitio se envía la transacción, la segunda transacción falsa intentando hacer un, un robo. Lo que ocurre es que debido a la alta densidad de conexiones, cuando tú envías la transacción, como la otra va, un, aunque sea unos milisegundos después, una décima de segundo después, la tuya ya llega normalmente a más nodos y termina por mayoría siendo la que se aprueba y la otra desaparece. Entonces, ...esa alta conectividad entre los nodos... ...evita eh, también que los, que los intentos de doble gasto... ...o ese tipo de ataques eh, funcionen. Para conseguir que el doble gasto funcione... ...habría que conseguirlo enviado a, enviarlo a la mayoría de nodos... ...antes que la transición que se ha enviado poco antes... ...con lo que ya partes de desventaja... ...partes de un tiempo después... ...y entonces es muy complejo hacerlo. Y por último, este es un gráfico que muestra... ...que ahora os enseñaré un poco más de eso... Eh, ...¿cómo funciona la alternativa que plantea Bitcoin... ...que es Lightning Network... ...que es una segunda red paralela a hacer transacciones... ...y eh, aquí la goleta es menor... ...y suele haber grandes nodos... Que en los que, ...a los que se conectan muchos otros... ...incluso hay, hay nodos que están desconectados... ...o que están conectados solo por una rama por ahí externa alejada... ...y la, la conectividad es, que es mucho menor porque no hay incentivo real, real... ...para estar conectado con todos con los modos posibles, posibles... ...no hay recompensas por, por, por minar... ...como he dicho, el único sistema que se, que se conoce se de hasta ahora... ...para resolver, resolver, resolver el problema de los generales y, ...y que aporta su al sistema, sistema... aprovechándose el, el, el propio interés, interés de los mineros... A, ...de las recompensas, es el sistema PoW. ...por eso se favorece que haya muchas conexiones... ...que todos sean honestos, mientras que aquí... ...esas... ...esas cosas que hacen que el propio interés de los mineros juegue a favor del sistema... ...y los intereses del sistema se alineen con el de los mineros... ...por, por su propio interés en, en su propia avaricia de conseguir dinero... ...pues se pierde un poco. Esta es una representación gráfica de cómo es la actualmente... ...donde se ve que hay algunos nodos que tienen cientos de conexiones... Mientras que, que la gran mayoría, mayoría tiene una, una poca conexión, poca conexión poca y demás. Más, o hay alguno que está, está por ahí que solo tiene una poca conexión poca a poca un poca nodo poca y olvídate y no hay más. más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona Bitcoin la la Cash? O sea, o sea, Bitcoin Bitcoin. ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo funciona Lightning la la Network, el sistema de, de Bitcoin? De Bitcoin. Eh, se, crean se crean canales, canales entre los nodos de la Network. Aparte los nodos de Bitcoin que está por detrás, se crea una segunda capa. ...con otros ordenadores... ...que pueden ser el mismo, pero bueno... ...que se interconectan entre ellos... ...y crean canales... ...con un contrato inteligente de hecho... ...en el que dos personas aportan dinero... ...y se guarda, digamos, una caja fuerte... es el dinero de los dos compartido... ...y se interconectan unos con otros... ...de manera que... ...pues en este ejemplo se muestra cómo ...San para pagar a Zeke... ...pues el dinero se lo manda Elena... ...y luego Elena se lo envía... ...se lo reenvía a Zeke... ...y así el dinero... Eh, ...termina llegando pues haciendo saltitos. Eh, una cosa que, bueno, pues, que hay mucha gente que, bien, que bien, no bien, sabe... Lenin Network, incluso sus bien, propios usuarios... ...aunque todavía Lenin está bien, en, en fase beta... beta ...desde 2015, 2015... ...todavía no, no está consiguiendo que funcione como debería... ...es que el, el dinero, dinero que hay en la caja fuerte que meten los dos... ...no es un fondo dos, común sin dividir... ...es, es, es, es como un abaco. El dinero que ha dividido ya según se lo ha por cada uno... ...obviamente... Bueno, aquí te, se puede decir también que se diferencia cuando tiene cada uno De forma que Si Alice enviara dos bolitas de dinero a Bob Las bolitas se quedan a ese lado Y luego, bueno, si quiere pagar a Carol Pues Alice paga dos bolitas Llegan a Bob y Bob luego las envía a Carol Pero por ejemplo, si al revés Carol quisiera, le ha hecho antes unos pagos a Bob Luego Bob se lo ha enviado a Alice eh, Si quisiera Carol pagar a Alice Bueno, espera, perdón Sí, si sí, quisiera eh, Carol pagar a Alice, imaginemos aquí tuviera Carol tres bolitas, le envía tres bolitas a Bob y una vez que bolas tiene aquí, dice, voy a enviar a Alice. Ahí va, solo tengo dos. No puedo hacer el, reenviar el pago a Alice porque necesito tener en mi lado tres que me ha pedido Carol que envíe. Con aquella transacción no se podría hacer porque este dinero no es compartido, sino que esa vestición va pasando de lado a lado del canal. Con lo que ocurre que hay canales que, aunque tengan dinero compartido entre medias, no pueden reenviar los pagos porque ha pasado otro pago a través de ellos antes y el dinero que tenían en su lado sale del otro lado. De hecho, puede ocurrir que. Eh, bueno, puede ocurrir eh, que eso, que Carol eh, quisiera hacer un. Bueno, espera, perdón. Que Bob quisiera hacer un pago. ...a Alice... ...de tres, tres, tres bolitas también... también. ...Carol claro, le ha el usado el antes como... ...para transmitir, para transmitir el dinero... El ...como intermediario, intermediario... ...le ha pasado las bolitas... Y ...el dinero vamos... Y ...Bob se la ha pasado a Alice... ...y luego cuando va a pagar Bob... ...dice ahí va... ...yo he metido aquí tres moneditas... ...y ya no están... ...porque me han usado como canal... ...para que el dinero llegue hasta allí... ...resultado Bob quiere hacer un pago... ...y aunque ha metido el dinero... ...no puede... ...porque el dinero está ahí... Eh, ...lo tiene ahí... ...pero está en este lado del canal... Claro, le han enviado el dinero a Bob, Bob medio al dinero a Alice. Entonces, a Bob les aparecen aquí tres bolitas y le aparecen aquí tres más. Bob ahora tiene aquí más dinero, pero aquí tiene menos. Entonces, Bob ahora no puede pagar a Alice directamente porque no, tres, porque no tiene tres, las no tiene aquí. Tendría que cerrar este canal y meter más dinero aquí para poder hacerlo o cosas así. Entonces, la luego tiene varios problemas, como es ese. Ocurre que al cerrar un canal. ...se pueden tardar hasta dos semanas en cerrarse... ...si la otra parte está offline... ...las transacciones solo se pueden hacer cuando están las personas online... ...si alguien apaga el ordenador no se le puede enviar dinero... ...mientras es que aquí al final... Eh, el, ...los envíos se hacen a través de, la, de, de los mineros... ...con lo que el dinero al final ya o sea, llega a la base de datos... ...escribe la base de datos... ...ya que tú has apagado el móvil... ...a ti te puede llegar la transacción, te puede llegar un envío de dinero... Y tú cuando lo enciendas verás, ahí va, ahora en el libro contable sale que yo tengo más. No hace falta estar conectado permanentemente para que te llegue un pago. Se hace en la, en la base de datos común de los mineros y luego tú lo puedes ver reflejado. Aquí hace falta que tú estés conectado para que te pueda llegar el dinero. están empleando soluciones a eso, pero ya es enrevesar más el sistema y traer otros problemas adicionales. La cosa más importante que tiene Lightning Worker, que es poder hacer enrutado, poder hacer que le, se envíe dinero de este punto a este punto, pasando a través de diferentes personas hasta que llegue el dinero, no está resuelto todavía. Ahora mismo lo que se hace es, se envía la información de los ordenadores que hay en, la, en los a los que están conectados cada uno, a todos los de alrededor, de forma que... Pues, pues este, este envía a todos estos y les dice, oye, yo estoy conectado aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. aquí. Entonces sabe esa información, conoce ese trozo de la red. Este de aquí envía información a estos, estos conocen ese trozo de la red. Pero nadie conoce toda la red completa. Entonces, ahora hacer envíos, hay eh, muchos envíos de dinero que fallan por es, porque el sistema no es perfecto. Y además, cuando crezca mucho, a más de... 50.000 a cientos de miles de nodos, por supuesto, con ese sistema, cada persona tiene que tener su propio nodo de Landing para Network para poder hacer, poder los, hacer los pagos, pagos y, y, y, y transmitir el dinero. dinero. <ríe> eh, Ocurriría que, que es imposible hacer, hacer que, que todo el mundo tenga toda la información para poder hacer, hacer los pagos, y, y, y, fallaría los pagos y, y fallaría mucho más aún de lo que ya falla que ahora, ahora, porque. Una red no se puede hacer haciendo que todo el mundo sepa toda la información, es muy ineficiente y no funciona, se colapsaría la red en sí misma por enviar todo el rato toda la información a todos, porque además en cuanto alguien hace un pago y el pago pasa por varios canales, toda la información que había en esos canales, en esos nodos cambia, porque el dinero se ha movido de, de un sitio al otro. Entonces a la hora de enviar un pago por ahí... Antes había cinco, pero ahora hay tres. Ahora igual no se puede hacer un pago por ahí, de, de cuatro. Antes se podía, pero ya no, ha habido un cambio... A cada cambio hubiera que enviar información a todos otra vez... Entonces sería una locura... El planteamiento que existe como solución a esto es... De momento no se conoce otro, ni se ha conocido en 30 años... Es copiar el modelo de Internet... El modelo de Internet se basa en... Unos grandes hubs o supernodos... Que tienen toda la, infor la información de toda la red... Y la comparten entre ellos... Eh, de manera que luego los, nuestros ISPs, Telefónica, Vodafone y demás envían, piden la información de dónde, dónde tienen que enviar la, los paquetes de internet Para que lleguen a esos grandes nodos De hecho pasó hace unos meses que unos rusos consiguieron atacar, a uno, controlar a uno de esos grandes nodos Y consiguieron desviar unos 200.000 cientos de miles transacciones de visa a sí mismos Y que no consiguieron robar dinero pero estuvieron a punto entonces, Internet funciona con un sistema en el que se depende de unos grandes nodos que se consideran fiables, pero hay riesgo de que alguien intente controlarlos y demás. Si alguien consigue en, en, en la minería un, controlar un nodo malicioso, pues en cuanto intente hacer el mal, el resto de nodos le van a echar. Pues es un sistema pensado para que eh, los centros de actividad maligna se echen. Se descentraliza el control y al estar tan descentralizado no es posible controlar la red, salvo que tengas el 51% del poder de cómputo mientras que en un sistema como el Internet ...si hay ese problema de seguridad, y si la el año nuevo se va a ese sistema de seguridad, pues ya no sea tan descentralizado como lo es Bitcoin en sí. ...entonces están planteando un sistema para conseguir hacer transacciones. Consiguen que no se puede hacer. Con problemas más grandes, ...entonces están creando un sistema que al final es peor en seguridad y en, en descentralización que el que tenían. Entonces, a mí por eso no me convence para esa solución. Por, y creo además que la solución de ampliar los bloques será posible porque el, el espacio y la codicidad seguirá aumentando. Además, además otra problemática es que si las es que transacciones se hacen, se hacen dentro, dentro de Lightning Network, Network y no en, entre los mineros los de, Bitcoin, de Bitcoin, habrá un problema de que los mineros no cobrarán comisiones porque apenas hay transacciones allí. Si sí, hay que hacer una transacción inicial para abrir el... cuando abres el canal haces una transacción en Bitcoin, pero en hacer todo el canal puedes hacer todos los inversos que quieras a través de la red de Lightning Resultado claro, es que no habría que millones de transacciones, de transacciones en Bitcoin, Bitcoin sino que estarían no, en, en la de si consiguen que funcione, los, los mineros no cobrarían entonces apenas de dinero de por comisiones, comisiones, y cuando la de recompensa de cada de bloque, de bloque empiece a bajar, de habrá de problema de que, de que los de mineros de dirán de esto, no es rentable, esto, esto no me es rentable, porque cobro porque muy poco de esto, no cobro de las comisiones, y entonces no me sale a cuenta seguir manteniendo minando esto porque apenas gano dinero. Y al final los mineros están en el puente económico. Eh, con lo que a futuro también eh, es un problema, de el sistema a años vista, vista cuando, cuando las copias empiezan a bajar. Ocurre que además, además eh, Bitcoin, Bitcoin cash, cash, como se basa en lo mismo que Bitcoin, Bitcoin los, los mineros, mineros pueden elegir en cada momento si minan, minan Bitcoin o minan, minan, Bitcoin, minan Bitcoin, Bitcoin Cash, porque el, el algoritmo que se usa es el mismo, mismo es muy similar. Entonces, el propio ASIC, ASIC que tienen les vale para, para ambas cosas. Amb y lo que tienen la mayoría de mineros, de hecho, algunos se mantienen minando Bitcoin, otros se mantienen minando Bitcoin Cash... La mayoría de lo que hace es, en cada momento, cada cierto tiempo, mirar a ver cuál es más rentable minarla... ...y mirar la que le dé más dinero. Claro, y pensaréis... Bueno, si tienen recompensa de 12,5 Bitcoins en ambos... Y aquí pone que esta foto, el Bitcoin vale 10 veces más que Bitcoin Cash... ...si le hicieron 12,5 cada uno... ...al final... Eh, ...todo el mundo va a querer mirar Bitcoin... ...porque vale 10 veces más... ...12,5 por 8000 o 12,5 por 800... ...me quedo con 12,5 por 8000... ...pero... ...para evitar eso... ...lo que hizo Bitcoin Cash es... ...un ajuste de dificultad automático... que es ...diferente al de Bitcoin... ...mientras que Bitcoin... ...la dificultad se recalcula... ...la dificultad de minado... cuando ...según la potencia de minado... ...se calcula cada dos semanas... ...en Bitcoin Cash se añadieron... ...que se calculara... Cada, ...en cada bloque... ...y... ...se intenta compensar la diferencia de precio con Bitcoin... ...para mantenerse más o menos a la par... ...y que sea más o menos igual de rentable en Bitcoin que Bitcoin Cash... ...cuando Bitcoin sube rápido, más rápido el valor que Bitcoin Cash... ...los mineros tienden a ir a Bitcoin... ...y cuando sube más rápido Bitcoin Cash tienden a ir hacia Bitcoin Cash... ...pero se regula porque luego la dificultad se va ajustando... ...para intentar compensar eso de forma que más o menos... ...hacia los mineros tenían repartiéndose en... Eh, ...como esto vale 10 eh, veces más... ...pues esto sería el 90% del valor... ...y son 10% del valor... ...con lo que más o menos los mineros se reparten... ...en 90% o 10... aunque hay fluctuaciones... ...y se, si Bitcoin Cash va aumentando de valor... ...respecto a Bitcoin... ...pues los mineros se irán subiendo... ...gracias a ese sistema... ...que si no haría que nadie minara a Bitcoin Cash, claro... ...y... ...vale... ...bueno ya por último... ...voy a contar... Eh, ...lo de Sega de Witness... Sedgwick, el cambio que hicieron, que lo hicieron para permitir, para poder usar Landing Network. Porque hay un problema que se llama manejabilidad, no está resuelto en Bitcoin Cash todavía, aunque están trabajando en soluciones diferentes a Sedgwick para resolverlo, que es que... Eh, a ver, no sé si lo apunté, no me acuerdo exactamente contarlo bien. No, bueno. Es que se puede cambiar el identificador de una transacción, un minero puede maliciosamente cambiar el identificador de transacción pero eso no solo le sirve para para facilitar para que la al final el normal y entonces no llega entonces es poco probable no eso sirve para facilitar y entonces no sería una cosa problemática para que haya que resolverla ya y por eso Bitcoin vehículo gas pues Ya me cofro otra vez, ahora sí. Creo sí que wow las pilas han, van, están acabando. Las transacciones, las firmas digitales para demostrar el espacio de transacciones, lo antes iba todo junto. Y ahora lo pusieron, firmas, Por separado. Porque Porque las firmas ya no. ...no todos los mineros tienen las firmas... ...porque algunos... ...como ya no hace falta escalarlas, ...y que incluso... desarrolladores de Bitcoin... ...reconocen que el fallo está ahí... ...pero consideran que bueno... ...que es poco probable que ocurra... ...porque la recompensa es poco... ...el problema es que con esto... ...se podría robar... ...hasta que haya habido... ...estas con el sistema Sedgwick... Entonces con el tiempo, según, Entonces, el equipo, según se vaya haciendo más transacciones con el nuevo sistema desde que han hecho el cambio... ...habrá, habrá más, más transacciones, transacciones que se pueden robar, porque se pueden robar todas las antiguas... ...con lo que cada, cada vez, vez será más, más apetecido hacer, hacer un ataque 50, del 51%... ...todas las transacciones robarán se personas de seguridad... ...porque el dinero se consumido hacer el robo de lo que tienen que gastar... ...pero con este cambio a largo puede llegar a ser rentable... Y con esto pues ya damos por acabada la charla.